Hola, muy, muy buenas y bienvenidos a este, otra vez, Harry Potter y la piedra filosofal en este, bueno, pues en este eh, bosque prohibido donde nos quedamos. Voy a intentar hacer lo que pueda, ¿vale? Porque tengo aquí un ratito entre semana y, bueno, va a ver qué tal queda y si no, pues la lo hago los fines de semana. Ay, perdón, me he dado la vuelta. Aunque claro, seguramente, pues, saldrá bien. Vale, aquí hay que hacer un... Eh... Incendio. ¡Incendio! Eso es directamente el que tal queda Verde. Ah, perdón, me he equivocado. ¡Incendio! Vale, ya, que estaba dando la tecla incorrecta. Vale. Uh, uh, uh. ¡Incendio! Vale, ahora sí, vamos. Ay, vale, más rápido. Lo siento que tenía ahí un accidente, pero bueno, ya estamos aquí, ¿vale? Tengo un ratillo, a ver si podemos hacer el incendio, el hechizo incendio. Madre mía, con estas combinaciones, aunque lo intentaré. Vamos allá. ¡Incendio! Vamos. ¡Incendio! Es que no me deja, a ver... A ver. Vale, ahí lo tenemos, ahora sí Vale, pues seguimos avanzando Perfecto, y recuperamos Y a ver ahora qué pasa Vale Vale, esto yo me sé qué es ¿Incendio? Oh, ¿Qué he hecho? Ah. ¡Joder! ¡Vaya lío! ¡Incendio! Vale, vamos a darle ahí otra vez. Ahora, bien. 匹 mm offic -hmm. para Gryffindor. Vale, ahora lo que hay que hacer pues... Tenemos tres puertas. Tres puertas. Pues no sé qué hacer. Con tres puertas, a ver. Vale, de aquí he venido. Entonces hay que ir a la sangre del unicornio. Aunque me voy a meter aquí porque quiero saber qué hay. Ah, mira. Mira, justo. Lo que necesito para hacer poción. Tío, para... Sí, para curarme. Vamos. Ahí te tenemos Bebemos Y nos recargamos por total Perfecto Vale, bien Ya está Seguimos por aquí Vamos a seguir por aquí Vale Y vamos a la sangre del unicornio Obviamente Avanzamos Quedarle al culo esto. Vamos a tener unas cuantas ahora, ¿eh? Así que... Te cuidado con la vida y cualquier rana, cogerla. Ah, Potter! El zoquete de Hagrid me manda para decirte que aún no hemos encontrado el unicornio. Dudo que Hagrid sepa verse las botas que lleva puestas sin un mapa. No te pierdas, Harry. Recuerda que este bosque puede ser muy peligroso. Ya como alfoy ahí recordándome lo peor. <risa> Vale, seguimos por aquí. Vale, de aquí he venido. Entonces vivían por aquí. Pues continuamos la sangre del unicornio. Tenemos aquí un guardado perfecto. No lo necesitamos. De momento. Vamos. ¡Incendio! Un incendio. Joder, no me cuesta esto tanto. Ay, casi. tanto con ratón con controlador ya lo hubiera hecho sinceramente vale aquí hay otra perfecto pues no viene genial ¡Dipendo! perfectamente Y no me han quitado nada de vida Vale, aquí está Hagrid, a ver qué nos dice Veo que has encontrado el rastro de sangre del unicornio, Harry No entiendo que estará matándolos Nunca había oído algo así antes Hay algo en este bosque que no debería estar Ten cuidado y no te apartes del camino Llámame si encuentras algo para nada. vale pues seguimos con esta música de intriga seguimos la sangre del unicornio que apunta para allá vale, seguimos por aquí y aquí parece que voy a tener que hacer otro incendio claro, Sí. Vale. ¡Incendio! Otro más. Vale, ahí va otro. Mira, ya me va saliendo. Perfecto. Lo que yo no sé es si puedo subir desde aquí. Ah, oh, pues sí. Creía que no se podía. Vale, a ver. Vale, pues sí. Vale, vamos por aquí. Eso es. A ver qué tal. Vamos por aquí. A ver si encontramos el unicornio. Ahí está. Este supuestamente es Voldemort. El que está ahí. Bueno, no, es un dementor. Ahora lo voy a decir. Y fue rescatado en el momento preciso por el centauro Firense y montó a lomos de este para salvarse. Firenze le explicó que la sangre del unicornio tenía el poder de mantener con vida al que estuviera a un paso de la muerte. Harry se dio cuenta de que la sombra encapuchada que había visto en el claro no era otro. El que no debe ser nombrado. Ah, pues sí. Lord Voldemort. Pues era Lord Voldemort, no me he equivocado. <risas> Justo Ha estado a punto Reloce. Harry Hay que evitar a toda costa a cualquier criatura Que mate a un unicornio y beba su sangre Si fue Lord Voldemort Quiero decir, el que no debe ser nombrado Será mejor que no bajes la guardia Es un rival peligroso Tengo un regalo para ti Harry Lo he hecho yo mismo A algunas criaturas les gusta la música relajante. Si tocas la melodía correcta, podrás dormirlas. De hecho, recuerdo que es la misma melodía que solía tocarle a mi Fluffy. Pruébalo con esta lechuza que he estado buscando. Necesito un sueño largo y profundo. Vale, vamos a tocar. A ver... ¡Se ha apagado sin problema! ¡Ojalá fuera tan fácil mandar a la cama, a Fluffy! Pero será mejor que vayas volviendo a las clases. ¡Gracias otra vez, Harry! ¡Eres un amigo de verdad! He estado leyendo sobre Nicolás Flamel, el mago que Hagrid mencionó. ¡Es el creador de la Piedra Filosofal! Supuestamente le otorga la vida eterna al que la usa. Si está aquí, tal vez Snape ande tras ella. Incluso se rumorea que quien tú sabes está implicado. Tenemos que encontrar la forma de pasar delante de Fluffy. Ahí es donde debe estar la piedra. Ron y yo nos reuniremos contigo en el tercer piso, al lado de la puerta que lleva hasta Fluffy. Tenemos que ser los primeros en coger la piedra. ¡Venga, Ron, vámonos! Supongo... Vale, pues ahora lo que viene, lo que vamos a hacer a continuación, pues es eso: dormir básicamente al perro de las tres cabezas que se llama Fluffy. Entonces, eh, <coughs> Harry, eh, Hagrid nos ha dado un, una flauta, nos la ha regalado, pues para que podamos dormir a Fluffy. Y lo hemos hecho a la vez, pues con. con su. lo hemos hecho con su lechuza, claro. Y bueno, esto es, digamos, esto: eh, el callejón Diaon. Eh... El Callejón Diagón El Banco de Gringos eh... Esto, lo que vas a hacer ahora Lo de Fluffy y la jugada de Jerez Para mí son los mejores momentos Y quizás así los más difíciles Entonces vamos a continuar A ver qué pasa Vale, ahora estamos en los terrenos Eso es Y ahora vamos al vestíbulo tenemos que ir al alto del castillo primero a que Frecillos nos den la clave de las granjas rojas, que no nos olvidemos. Y de ahí pues nos vamos a donde tenemos que ir, al perro de las tres cabezas. Vale, continuamos por aquí ya, saliendo, llegando a la puerta, jo la puerta, así que, está, así que hemos ido lejos. Pasamos al vestíbulo y vamos a que, nos digan, a que nos digan el siguiente santo y seña. Vamos a ello, vamos por aquí y aquí al alto del castillo, para eso. Exacto. Vale, pues aquí lo tenemos. A ver qué, qué nos dicen estos dos. Qué bien, Harry. Tienes las grajeas que necesitábamos. El santo y seña del cuadro es Luparia. Gracias por las grajeas, Harry. Nos encargaremos de que encuentren un buen hogar. ¿Has oído que hay un troll suelto por aquí? Ay, huele peor que los calcetines de nuestro hermano Percy. Y mira que huele mal. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora habría que ver. ¿Dónde está el famoso cuadro? Eh, a ver, yo creo que aquí. Pasillo prohibido. Vale, el pasillo prohibido no me interesa. Torre de Gryffindor estado. La serie de transformaciones. Y yo creo que aquí el pasillo prohibido, ¿no? Creo, me parece. Yo no me acuerdo dónde estaba este cuadro. El último, vamos, supuestamente. <risa> Vale, recuperamos. Vale, ya sé dónde voy. Harry, creo que alguien está intentando robar la piedra filosofal. Harry, sé que eres valiente, pero prométeme que tendrás mucho cuidado. Pues el cuadro tiene que estar en el alto. Pero no sé dónde estar. Mientras tanto los relojes de arena se van llenando lentamente. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin. Gryffindor. Slicerin en cabeza con más puntos La competición por la copa de la casa Está que hecha chispas Bueno, esto también es una movida Conseguir más puntos Que otros el de las casas Oh, creo que lo de los perros Claro Sí, esto nos va a costar Solo Hagrid podría llamar a ese monstruo Fluffy. Claro, Harry, ¿recuerdas que Hagrid dijo que solía calmar a Fluffy con música? Intenta tocar la melodía que dijo Hagrid para dormir las tres cabezas de Fluffy. Pero ten cuidado, parece muy feroz. Y ahora vamos a. Ah, vale. ¿Qué tal me queda? Uf. estar esta parte aquí. Vale. Ah. Va vale. a ser, vamos a ver. Ay, me ha pillado.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 falta el cuadro, tío sé lo que es, es el lazo del diablo oh, me alegro de saber cómo se llama, es de gran ayuda intenta averiguar la secuencia de tentáculos y luego usa el hechizo incendio para derrotarlo intenta no acercarte mucho a esos tentáculos bueno chicos, pues yo creo que lo voy a por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado y nos vemos Chao Por fin, chao A ver, haré ¿Vale? Pero Inténtalo Intenta mi... chavales nos lo hemos pasado vamos ya vamos ya nos hemos pasado ahí está como veis la, el lazo del diablo es súper difícil pero nos lo hemos pasado lo que nos ha costado el lazo del diablo madre mía madre mía y con lo mal que estábamos de vida ¿eh? por pues lo que nos ha costado y lo que hemos hecho ahora Hora de poner en práctica tu habilidad en Quidditch increíble buena Oye. suerte Harry Vale esto esto tenemos que coger la llave correcta y que no nos den prácticamente hay que pillarle y ya está pillar la llave así que bueno a ver si tenemos suerte vamos allá ¿vale? Ya tenemos. ¡Vamos, ya! Uf. ¡Madre mía! Lo que cuesta. O sea, pues lo que nos está costando. ¡Madre mía, chicos! Pues yo creo que nos vamos a quedar sin cuadro y sin dar las grajeas. Porque esto ya va para, para adelante. Sí, míralo. Ahora cojo... Ahora tengo que jugar la partida de ajedrez. Y creo que ya se acaba es el enfrentamiento... No sé qué más puedo hacer aquí. Vale, aquí dentro puedo ir porque tengo más cositas. Es un sitio secreto. Y aquí pues bueno, pues tenemos ranas, tenemos todo lo que queramos. A ver, ¿cómo era ¿Cómo esto? ¿Tenía que subir o qué? No me acuerdo. Aquí tengo una. Y aquí tengo otra. Y abajo tengo el espacio para guardar partida. Que uno lo voy a hacer. Voy a jugar la partida. Porque creo que me acuerdo. Pero a mí me gustaría de verdad volver. Y aunque sea de las grajeas, como que lo he terminado. Entonces tiene que haber algo aquí. Va a estar cerrado. Míralo, tengo que jugar la partida sí o sí las llaves saladas claro bueno chicos nos vamos a quedar ahí eh, una pena con lo de las grajeas y los cromos pero yo no sé cuántos cromos son vale en realidad no sé cuántos cromos son pero bueno eh, puedo decir que, que no haya visto a la primera ya más o menos me la supe y bueno la segunda es la más difícil Vamos allá, espero que os guste. Vamos a ver. El siguiente enigma es un tablero de ajedrez gigante. Ron se ha metido a jugar. Espero que esté bien. He derrotado a casi todas las piezas, pero no creo que pueda seguir. Ahora te toca a ti. Oh, Ron, ¿estás bien? Harry, ten cuidado y evita las piezas. Se mueven todas una casilla al mismo tiempo. Tendrás que hacer que las piezas luchen entre sí para cruzar con seguridad. Vale, pues básicamente lo que tenemos que hacer es atraerlas una con la otra y de esta manera pues poder avanzar, obviamente, entonces tenemos dos que se van a juntar, que son las negras que hay en el centro luego hay una blanca a mi derecha, una negra, otra negra justo adelante y otra blanca atrás Así que vamos a ver dónde la podemos poner cuesta bastante más. arriba arreban esos dos y podía haber pasado. Sí me rebana definitivamente y me rebana no puedo, hacer nada, Ay, no puedo hacer nada yo sé que he jugado la partida una vez y me la ha pasado perfecta pues que cuesta bastante no sencillo cuesta muchísimo y no sé realmente lo vamos a hacer porque me lo he pasado pero <tose> no es cosa sencilla muy bueno, el el tablero no lo hemos pasado por el Ahora te toca Oh sí. Ron, tengo... Y ahora uno pues nos queda el otro. Luego viene. El siguiente ellos. enigma Es en... lo que hay, es la trama. ¿Qué hay? Vale, vamos a ver cómo va esto. Vemos aquí. el segundo, el segundo era en negra Bastante jodido, vale, vas a seguir con hice mal la jugada vamos a la blanca otra vez avanzamos por aquí ¿Completado? Sabía que iba a completar los tres juegos de una forma o de la otra. No o de la otra, sabía que los iba a completar. Pero requería paciencia. Ya está, ya hemos llegado. Genial. Tres juegos hechos. Ojalá pueda... ¿A dónde voy ahora? Sentarme ya? ¡Ah, no! La hora. Oh no, se está despertando. Espera, sigue Groggy Voy a buscar el hechizo para abrir la siguiente puerta. Será mejor que no se despierte o tendremos problemas. Uh, esta parte, como tenga que hacer un leviosa. Encanta a todos esos objetos para que se aparten de su camino. Me va a costar. Yo creo que un poco esta parte. ¿eh? Me va a costar un poco. Oh, seguí ah ni empezar. Vale, no pasa nada. Es que lo he hecho mal. Me atraveso sin querer. El... ¿Aquí hay algo? Es que no sé si es el mismo sitio. No, uh, parece que nada. No. Es otro sitio. Vale, vamos aquí Antes de entrar ahí Perfecto O sea que ahora tenemos al troll Vale, bien vale, Metemos ahí Vamos allá Oh no, se está despertando Espera, sigue drogue! Voy a buscar el hechizo para abrir la siguiente puerta. Será mejor que no se despierte o tendremos problemas. Encanta a todos esos objetos para que se aparten de su camino. Vale, pues... Hay que correr para abajo. Wingardium Leviosa. Ah oh no me jodas. <ríe> o sea que no se puede despertar ya. Ahí está. Leviosa. Ex, ex. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! cámara, es que la cámara, la cámara esta es detestable. objetos para que se aparten de su camino. Espera. No sé, no sé. Encanta. Es? Wingardium leviosa. Wingardium leviosa. Wingardium leviosa. Wingardium leviosa. Wingardium Leviosa. ¿Será que ¡Cojo ya la delantera! ¡Wingardium Leviosa! Uh -huh. ¡Wingardium Leviosa! Uh -huh. ¡Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa. No entiendo. Alguien me explica eso porque yo no sé por qué no sale. ¿No sale bien? por nada otra vez oh no se está espera encanta todos esos objetos para que se aparten de su camino osa. leviosa. Uy, leviosa. Uy, leviosa. ¡Wildardium Leviosa!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 Vigardium Leviosa, Wingardium Leviosa, Wingardium Leviosa, Wingardium Leviosa, Wingardium Leviosa. Ahora, ahora Ahora sí pues He salido no en he el otro lado Qué curioso Ha estado cerca, veamos que viene después Vale, pues continuamos Madre mía lo que me ha costado, tío ¿Veáis qué cabrón macho? Hasta que ha llegado ¿O hasta que he venido yo Fíjate objetos encantados tío, que he tenido que hacer y que no lo conseguía, ¿eh, macho? claro, aquí está esta puerta que está cerrada aquí he venido, ha venido el troll, estaba aquí dormidito, y se me ha venido ahí la cago así que bueno, pues ya está ya está completo por fin el troll, perfecto seguimos entonces esta maravillosa puerta ¿Y a dónde vamos? Parece que tienes que elegir la copa que contiene el caballero y el escudo ya, ya. ¿Has visto el símbolo del escudo? Parece una poción hielo Eso debe ser lo que necesitas para saltar las llamas okay. oh. Vale, pues ya sé. creo que a dónde voy. solo. Voy a buscar ayuda para Ron. Por favor, ten cuidado, Harry. Muy bien, pues ahora ya podemos seguir. Este es el final. ¿Cómo Curioso. Sí. Estamos ya en el final. Esto me suena a mí del final. Porque lo he vivido y me lo he pasado. O si no es cerca. preguntaba si te vería aquí, Potter. Eres demasiado preguntón para estar entre los vivos. Así te vería aquí, Potter. Eres demasiado pre... maestro!